Muy buenas a todos y a todas. Soy Adrián Juste, portavoz del grupo político Tote San Burjasot. Este vídeo eh, lo hacemos para intentar explicar un poco lo que pasó en el último pleno del Ayuntamiento de Burjasot, el pleno de noviembre, que se celebró el día 28 a las 8 de la tarde. En Tote San Burjasot presentamos eh, tres propuestas. Una de ellas para crear un sistema antisoborno, anticorrupción en el Ayuntamiento de Burjasot. Otra propuesta para indemnizar a los trabajadores despedidos de la brigada de obras y por último, una propuesta para que el ayuntamiento se oponga al recurso presentado por el gobierno central, el gobierno de, de Rajoy, contra las leyes autonómicas de la función social de la vivienda y para paliar la pobreza energética. De todas estas propuestas, solamente se debatió esta última que os he comentado, ya que las otras están a la espera de que sean informadas. Esta moción que, que os he comentado la presentamos porque creemos que este recurso presentado por el Gobierno Central va a perjudicar gravemente a la ciudadanía, ya que ha supuesto la suspensión cautelar de varios artículos, tanto de la ley de la función social de la vivienda como de la ley para Paliar la pobreza energética. Por ejemplo, uno de los artículos que se ha suspendido es la prohibición de cortar la luz y de cortar el agua por impago a la gente en riesgo de exclusión social por así decirlo, lo que nos parece que está bastante mal. Entonces lo que pedimos en la moción es, primero, que el ayuntamiento se posicione en contra de este recurso y pida su retirada, pero por otro lado también presione tanto al gobierno central como al gobierno autonómico para que piensen en una alternativa viable, ¿de acuerdo? Para que creen una ley estatal o vean a ver cómo se puede aplicar y demás, ¿no? Para, para que haya una alternativa y no se quede únicamente en la retirada del recurso o en el recurso y ya está. Eh, afortunadamente salió aprobada con los votos favorables de todos los partidos políticos a excepción como no del PP que votó en contra y de Ciudadanos que optó por abstenerse. Se debatieron también eh, diferentes propuestas una de ellas eh, presentada por el Partido Popular pedía entregar o dotar de más competencias y más recursos a la Alta Inspección Educativa que es un organismo de, de, del, del gobierno central para intervenir y decidir, por ejemplo, qué se da o qué no se da o de qué forma. Todos los partidos políticos votamos en contra, a excepción del de Partido Popular y también de Ciudadanos. Entonces, a muchos votamos en contra, primero porque pensamos que no hace falta, sino que no hay justificación para aumentar este nivel de control y de recursos para intervenir nuestra educación. Y además, por otro lado, también pensamos que primero es meterse en terreno del profesorado, de decidir qué da, qué no da, qué... Pensamos que no, que no tiene ningún sentido. Luego, porque pensamos que se están invadiendo competencias. ¿no? Si, la, si la educación está delegada en el gobierno autonómico, ¿por qué darle más competencias ahora a la inspección educativa para meterse en este berenjenal, por así decirlo? Y por otro lado, porque pensamos que es duplicar, duplicar organismos. ¿no? La autonomía ya tiene, el gobierno autonómico ya tiene la inspección general educativa para vigilar que se cumple la legislación, entonces no le damos el sentido. Entonces a otras creemos que esto no es más que los continuos intentos que hemos visto últimamente del gobierno central de, de meterse eh, en competencias que no le son propias. La intervención del Ayuntamiento de Madrid a pesar de que tiene superávit, con la implantación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que restringe la libertad de los ayuntamientos para actuar y también con la propia aprobación del LONCE, que es una, una ley educativa que ha... Supuesto un ataque a la autonomía de los centros educativos y del gobierno autonómico y de, otros, de otras entidades para pues, ejercer su labor de, de educación. ¿no? Se debatieron también, por ejemplo, eh, una moción de, de Partido Popular y, y otra de Ciudadanos para que el Ayuntamiento de Burjasot inste o presione tanto a los partidos políticos del de Scors como a propio gobierno autonómico a que incluya en los presupuestos de la Generalitat para el año que viene el actuar en el municipio de Burjasot y acatar, digamos, las, las inversiones en infraestructuras que son necesarias para nuestro pueblo, muchas de ellas eh, históricas, ¿no? Pues como el soterramiento de, la, de las líneas del metro, la rehabilitación de diversos colegios, y bueno, un largo etcétera. Estas mociones eh, se aprobaron por unanimidad, a excepción de la moción de, de Ciudadanos, en la cual el PP se abstuvo. Y bueno, hay que decir que, que estas mociones, a pesar de que fueron aprobadas por muy favorablemente por casi todos los partidos suscitaron una serie de debates sin sentido ¿no? el típico rifirrafe entre Partido Popular y Partido Socialista que estas mociones pues, son de sentido común y ya está y bueno, que alargaron el Pleno, en nuestra opinión, pues, de manera muy, muy innecesaria Entre otras cuestiones también se, se aprobó la, la propuesta del equipo de gobierno conformada por PSOE y Compromís, recordemos para eh, que la utilización de los paelleros nuevos del empalme no requieran de una fianza. ¿no? Hasta ahora en la ordenanza había una fianza de, de 54 euros, pues ahora eso lo van a quitar. ¿no? Es una cosa que ya la habíamos avisado, de esta fianza pues no servía para nada, no iba a perjudicar al servicio, así que felicitamos al equipo de gobierno de que la retirase, pero también es verdad que, que tenemos toda una serie de dudas sobre el uso de los paelleros que no se nos ha resuelto, cómo se va a utilizar, cómo se va a gestionar su uso, quién lo va a vigilar, quién lo va a abrir o cerrar, cómo se va a hacer el mantenimiento. Son cuestiones que bueno, tenemos ahí esas dudas y nos han resuelto todavía. También hay que decir que, que se retiraron un total de, de tres propuestas, ¿no? de tres puntos del orden del día. El primero fue la, la retirada de la nueva ordenanza de bienestar animal, una ordenanza que lleva ya meses trabajándose y a la que nosotros pues, presentamos una serie de alegaciones. Pero eh, el Partido Popular señaló que, que faltaba un informe jurídico para poder debatir y aprobar la, la ordenanza. Se hizo un receso de varios minutos y, y efectivamente pues parece ser que, tenía, que tenían razón los concejales y concejalas del PP. Y bueno, se retiró la ordenanza a la espera de que se convoque un pleno para debatirla con el informe necesario. Se retiró también una moción del PP para celebrar el año que viene el 40 aniversario de la aprobación de la constitución ya que el equipo de gobierno incluyó una serie de modificaciones con las que el partido popular pues no estaba de acuerdo así que decidió retirar la moción y por último se retiró una moción que hicimos conjuntamente eh, totes amburchasot compromis y esquerra unida para exigir que a la iglesia católica que pagara el ibi de diversos inmuebles eh, la iglesia católica no está obligada a pagar el IBI, el impuesto de bienes e inmuebles, de aquellos edificios o inmuebles dedicados al culto. Entonces hay unos que están exentos, pero otros que no. Queremos ver que estén cumpliendo ¿no? con esa legislación. Retiramos la moción básicamente porque el Partido Socialista quería incluir una serie de modificaciones y creímos oportuno retirar la moción para estudiarlas mejor y decidir si incorporarlas o no pues, para el pleno que viene. Ya por último, se dio cuenta de la situación económica del Ayuntamiento de Burjasot. Os voy a dar una serie de datos económicos que nos parecen interesantes. Por ejemplo, el periodo medio de, de pago a, a proveedores es de unos 314 días. Esto se debe a que el Ayuntamiento tiene una serie de deudas con fomento, que es la empresa que se encarga de la limpieza de las calles de, de Burjasot. Como no se, pagan toda, no se han pagado todavía, están lastrando digamos, esa, esa cifra económica. En total, el Ayuntamiento tiene que pagar todavía 1.360.000 euros aproximadamente, de los cuales 466.000 están ya fuera de plazo, con lo cual se podrían incurrir en intereses en el pago de intereses por la demora. Además, la Casa de Cultura debe unos 50.000 euros y la empresa pública CEMEF unos 7.000 aproximadamente. Por último, el Ayuntamiento tiene una deuda pública de 17.175.000 euros así como un déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos, de unos 425.000 euros. Cada uno saque sus conclusiones. Esto es a fecha de 25 de octubre, que es cuando se hizo este análisis. ¿No? Ya por último, en Ruegos y Preguntas, preguntamos acerca de la promesa del gobierno autonómico de dedicar 10 millones de euros para el soterramiento del metro. Preguntamos por la reactivación de la comisión de investigación que hay abierta en Burjasot. ...sobre la policía local, que se suspendió el mes pasado... ...aduciendo temas técnicos... ...preguntamos sobre el servicio de Urchabay... ...que todavía sigue, sigue suspendido, desde hace ya varios meses... ...sobre la presencia de ratas y de suciedad... Eh, ...de manera, digamos, poco habitual en el Paso del Racholar... Que no, ...una queja que nos ayudaron llegar vecinos y vecinas... ...que viven allí... ...sobre la aplicación eh, de la segunda fase del plan de, de tráfico... ...de acuerdo, que también lleva meses paralizado... ...y sobre la suspensión de la extinción de la, de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura estaba en proceso de ser extinta, de ser disuelto... ...pero el mes pasado se suspendió esa extinción. Entonces ahora el ayuntamiento tiene que volver a... a tirar hacia atrás todo el proceso que había iniciado... ...para que las competencias de la Casa de Cultura volvieran al ayuntamiento. Pero todavía no ha hecho nada, entonces queremos preguntar cuándo eso se iba, se iba a hacer... Y nada, decir que no se respondió a ninguna de nuestras dudas. Hasta aquí el resumen. Próximamente subiremos por escrito un resumen completo. Y nada, si tenéis alguna duda, comentar en nuestras redes, en la caja de comentarios. Y nada, hasta el próximo vídeo.